marcos bonilla presidente del colegio médico aquí en la provincia de duarte y su postura la postura del colegio en torno a la tercera dosis que se buscaba implementar en la república dominicana buenos días doctor cómo está cómo se siente doctor Estamos contactando con el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico de la provincia de Duarte, para saber que, cuál es la posición que opina el Colegio Médico sobre una tercera dosis de la vacuna del COVID. Doctor, ¿Nos se escucha? Vamos a escucharlo acá, vamos a darnos retorno. Se ha creado un revuelo en la República Dominicana a propósito de la información que rendía la vicepresidenta, quien en quien encabeza el gabinete de salud, donde ella decía que en nuestro país pues, se iba a suministrar una tercera dosis de la vacuna. En el día de ayer, la Organización Panamericana de la Salud le envía un comunicado a nuestro país, a la República Dominicana, sugiriéndoles que no hay un estudio que haya demostrado la veracidad, los resultados positivos, y los efectos contrarios que podría tener la aplicación de una tercera dosis, le dijeron a nivel internacional a la República Dominicana, no estén inventando poniendo una tercera dosis, que nadie ha hecho eso. Tenemos al doctor. Buenos días, doctor. Buenos sí, Carolina, y a todos por ahí. Bien, bien, doctor. ¿Nos escuchó? Eh, no, no, apenas ahora. Muy bien, refería, doctor, que cono queremos conocer la postura del Colegio Médico ante la tercera dosis de la vacuna que se buscaba implementar o se busca implementar en nuestro país. Correcto. Eh, mira, el doctor Valdariel Suárez ha estado emitiendo algunos eh, comunicados de que él apoya su, la tercera dosis. Eh, pero eh, desde aquí consideramos que debe ser muy reevaluado esto y el periodo en tiempo de cuándo colocar la tercera dosis, puesto que no hay un estudio que avale la real necesidad de una tercera dosis a tan rápido momento. No descartamos que a seis meses pueda sí utilizarse el refuerzo, pero por el momento todo está en investigación y todo está en un ambiente sombrío. Doctor, ¿me, me ¿Sí? escucha? Me parece que no me escucha el doctor. ¿Aló? ¿Me, me escucha, doctor? ¿Si Un poco, sí. Bueno, eh, veo que hay una, una dicotomía, hay una diferencia entre usted, como presidente del Colegio Médico de la provincia de Duarte, y el presidente del Colegio Médico a nivel nacional, que dice que sí, que valora positiva la tercera dosis, no fundamentando eso en ningún estudio científico. Entonces, eh, eh, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos?, ¿Qué debe hacer la población? Mira, si lo, me lo preguntas a mí directamente, yo mi opinión es esperar eh, informe más preciso de la investigación para poder cumplir un tercer periodo de, de, de refuerzo. Ahora, esto está cambiando demasiado en pocos momentos. Ahora mismo, como ustedes leyeron, la OPS recomienda que no, ¿me entiendes? Pero de repente mandan un comunicado diciendo que sí, que eh, está aprobada y, y eso. Entonces, mi, mi, mi cuestionamiento es ahora con respecto a la veracidad de toda esta vacuna que ya hemos estado recibiendo, por lo que yo considero que debemos darle una tregua de algunos meses más después de la primer, de la segunda dosis de, de esta. Doctor, eh, Luis Abinader, el presidente de la República, eh, manifestó ayer que sí existen, dice Luis Abinader, que sí existen eh, estudios que revelan, que establecen que, que es recomendable una tercera dosis, sin embargo... Correcto. La, la, el, el señor presidente dijo eso, entonces ahora lo que tienen que emitir es ese aval científico que lo ponen a rodar, para que pero, lo que no hemos visto eso, podamos palparlo, la realidad. Pero me imagino, doctor... Que un estudio de esa naturaleza, a lo primero que le debe llegar es a la Organización Panamericana de la Salud y a la, a la Organización Mundial de la Salud, y no lo tienen porque han dicho que ayer son, a través que de un Que son los que están diciendo que no se vacunen inmediatamente. Correcto. Entonces, eh, eh, ¿a, ¿a qué usted atribuye esta situación que se está dando en la República Dominicana? Porque no parece lógico que los rectores de la salud a nivel mundial y, y, y, y verdad y Panamericana... Están diciendo que no y entonces eh, se vea una insistencia de parte del gobierno dominicano en que sí. ¿A qué se at usted no, puede atribuir eso? A mi juicio es un seguimiento, una igualdad de algunos de los países que sí que están poniendo una tercera dosis, pero los cuales ya tienen un, unos meses que, que se administraron la segunda dosis. Doctor, ¿en cuáles países se ha puesto suministrado la tercera dosis? Algunas zonas de Estados Unidos y una zona de Colombia... Eh, y de Europa ya tienen puesta una tercera dosis. Doctor, eh, uno algunas de las teorías que se plantea es la baja efectividad de la vacuna que se han utilizado o implementado acá en nuestro país y que por eso se busca reforzar si se quiere con una tercera dosis. ¿Qué puede usted decir al respecto de esta teoría desde no, el punto de vista no médico? Creo que sea, no creo que sea una mala calidad sino es que es efectividad, el efectividad. De, de, de, de, de protección, pero no por calidad, sino que es su, su pedido. El enfoque que le dio al gobierno, que creo que esto fue lo que causó el mayor des, desconfianza y, y, y inmediatamente se armó un revuelo, es la manera en que ellos presentaban que hay que ponerse una tercera dos y que estamos confiados y demás. No entendemos por qué el Gabinete de Salud presidido por la vice eh, no se pone al frente a, a un médico en sí a dar estas informaciones, que daría mayor nivel de confianza. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ya con respecto a eso lo que hay es esperar a mañana miércoles, que el gabinete va a dar eh, los resultados de la reunión que sostuvieron ayer, para ver si vienen con algún cambio hasta el momento. Porque ellos se reunieron ayer y no quisieron dar datos inmediato cerrada. hay que esperar a mañana a ver si viene con alguna teoría diferente. Doctor, pero es que yo estoy confundido. Eh, ¿Quién dirige la política de salud a nivel mundial? Eh, no, el suelto no lo tengo. No, no, doctor. Es la Organización Mundial de la Salud. Por ahí se rige todo. De hecho, todas vacunas tienen primero que pasar por donde ellos y todo procedimiento tiene que pasar por la Organización Mundial de la Salud, que son los que aprueban realmente los procedimientos. Ahora bien, si estas dos entidades le han dicho al país que no es prudente ahora, que se deben esperar a los estudios científicos, verdad, que se hagan los resultados, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Que incluso veo que el Colegio Médico no le reclama al gobierno que se ponga a línea, a tono, con estas organizaciones que dirigen la salud a nivel mundial. Correcto. Vuelvo. Volvemos a la misma pregunta del inicio. Por eso hay que esperar ahora el dato nuevo, y por eso yo mismo, yo mi persona recomiendo que hay que esperar por lo menos seis meses de la última segunda, de la segunda dos. Doctor. Eh, una de las cosas, bueno, yo hablaba de esto anoche, vemos que el gobierno del presidente Abinader eh, ha estado o ha gobernado de, en estado de emergencia constante y con el tema del toque de queda, los horarios del toque de queda. Por otro lado, no vamos siquiera a mencionar los teteos que se dan en los diferentes niveles sociales de nuestro país. Y lo que tenemos como resultado, aún teniendo toque de queda, aún estando el gobierno en estado de emergencia, es que los contagios han aumentado que las muertes han aumentado, entonces no vemos que está rindiendo un resultado positivo o el impacto que tiene el estado de emergencia, y el toque de queda a nivel social, económico y demás, es muy fuerte en lo que tiene que ver con los resultados que se brindan con estas medidas, que se obtienen con estas medidas. Mira, eh, es la misma respuesta que siempre le doy en la entrevista. Para mí, ya después que movieron ese toque de queda a tan poco tiempo de hora, no tiene sentido, porque total, nos estamos reuniendo, estamos haciendo fiestas en horas diurna, que lleva a, al encuentro de todo. Claro. Eh, las instituciones, clínicas, farmacias, eh, iglesias, supermercados, colmados, se, se rompe el, el protocolo de, de seguridad, en un gran porcentaje de, de las personas. Doctor, ¿cómo están los centros de salud? ¿Qué información tiene en San eh, Francisco? En la sí, en aumento. Ahora mismo eh, tenemos ocupación cama eh, en un alto porcentaje. Algunas tienen un 80, 90% de las que toman COVID. Otras tienen a, aproximadamente un 55. A veces sube, baja, pero no ha bajado de 50 en estos últimos días. Eh, ¿Qué postura? Bueno, no sabemos si usted tendrá alguna información más reciente, aparte de lo que dijera el Colegio Médico en la voz de Ariel Suero, de que sí aprobaba el tema de la tercera dosis. ¿Posiblemente cambie de posición luego de que rindan otra información el gobierno? Pudiese suceder eso, claro. Bueno, pues entonces no hay una postura e definida no del Colegio. No hay nada, no hay nada 100% ciento fijo hasta sí, el momento. Así es. Yerjan alguna otra pregunta. Bueno, que yo no sé no ni qué preguntar, porque si el, si el colegio médico que está aquí para velar, verdad, eh, están en una posición encontrada, aquí en desacuerdo, aquí dicen que hay que esperar, en la capital dicen que está bien, bueno, entonces no tengo preguntas. Doctor, pregunta. ¿qué recomendación le da usted a la ciudadanía? Aparte de que ya estamos cansados de decirle que mantengan el distanciamiento, los teteos y la mascarilla. No hay otra recomendación más que esa, el higiene de inspección, distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, es lo que tenemos que hacer. Y eh, vacunarse con las dosis recomendadas los que no se han recibido. Doctor, y que le den nalgadas como por allá, como por Filipinas. ¿Perdón? Y que le den sus nalgadas a los que no cumplen, porque estamos demasiado... Debe, debe, deberían, deberían ser un poquito más agresivos, Sí, indiscutiblemente. Muchísimas gracias, doctor Armando Bonilla, presidente del Colegio Marcos Médico. Marcos Bonilla. Perdón, sí. siempre, Marcos Bonilla, eh, presidente del Colegio Médico acá en la provincia. Muchísimas gracias, doctor. Siempre. Muchísimas gracias por sí. todas las informaciones brindadas. Vamos nosotros a escuchar, eh, pues, algunos WhatsApp, Jerjan. Sí, así es. Vamos Bien. a recordar la pregunta del día a propósito de que han dicho algunos funcionarios que deberían de dejar el cargo. Vamos a ponerla en pantalla, mírela ahí. ¿Cuáles funcionarios de la actual gestión considera usted a Binader debería de remover de su cargo? Bueno.